Buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Tras haber conseguido en el anterior vídeo abatir un ciervo de cola blanca a 173 metros con el arco compuesto, hoy mi armado de valor me he dirigido a la sabana africana a cazar búfalos solamente con el arco, habiendo conseguido un diamante y magníficas piezas. Y sin más preámbulo, comenzamos. Estamos en la sabana, tras haber reseteado todo el mapa a los chicos del Hunter, con la actualización, vemos ahí un animal, una hembra, ahí vemos un otro negrito, vamos a ver, nos han visto, llamada advertencia, un legendario, un legendario que sale corriendo, nos ha olido, porque no me había echado el, el repelente, voy a coger el rifle, a ver si puedo hacer el lance... Viene para acá viene para acá el búfalo. Voy a coger el arco para defenderme. Viene para acá el legendario. Le disparamos una vez. Vamos a ver. Vamos a salir corriendo. Le hemos impactado en órgano vital. Vemos el sangrado ahí. La red está ladrando. Nosotros vamos a movernos para que no nos derribe. Porque si no, como nos agarre, no nos va a derribar. Y vemos que ya se ha caído. Vemos que ya ha caído. Vemos que ha caído ya. Vamos a recoger... A nuestro legendario, la verdad es que, uf, madre mía, hemos pasado un sustito, un diamante, con 155 con50 veis como le ha atravesado la fecha de, de 600 gramos, madre mía, han cambiado todos los hábitats, estoy descubriendo todo el mapa porque todo lo que tenía antes ya no me valía, esa zona era antes una zona de Kudum, y arriba teníamos una, una zona de Órices y ya no está, y seguimos cazando. Pues en vista de esto vamos a cazar con el arco. Mira ahí tenemos un mítico. Cogemos el arco compuesto, fecha de 600 gramos. Apuntamos y... A ver. Disparamos. Apuntamos y disparamos. Desde luego yo voy cazando con el arco de 70 libras, que es el que más me gusta. Para gusto los colores de gente que le gusta el 65 o el CB60. Vemos que ahí sale otro. Voy a ver si puedo hacer un, un lance a la distancia Viene para acá Vaya, le hemos dado, pero... Nada, nada, nada, que, no, que nos arrea Nos arrea Nos arrea ese, la primera hemos fallado Yo pensé que habíamos dado Le hemos dado solamente una Vamos a ver si puedo hacer otro. Vaya, en el árbol, también es mala suerte Voy a disparar, pero no tengo calibrado ya la, la distancia Así que... Que nada ya está muy largo, ya nos marca 28 metros, pero se es el arbusto, se nos ha escapado ese animal. Sé que le hemos dado, nos ha quitado salud. Así que vamos a coger el botiquín, recuperamos la salud y vamos a coger a nuestro mítico. Vemos que va corriendo por allí, pero ya no puedo hacer el lance. Tengo el 300 por si acaso, pero no quiero utilizarlo. Vamos a ver si vemos el animal correr allí, no lo vemos. Pues nada, entonces tenemos que recoger a nuestro a nuestro mítico un oro 139 con 90 le hemos impactado en el corazón la verdad que no ha estado muy largo veis esta zona de aquí abajo aquí antes si sí había si sí había algún que otro búfalo de agua pero lo que más había eran fagóquelos así que os recomiendo que os patéis de nuevo los mapas descubráis todos los hábitats puesto que ha cambiado el el mapa completamente Yo antes donde tenía un, un apostadero un, un trípode para cazar leones No he visto huellas de leones Así que, en fin Nos va a tocar todo Todo de nuevo Correr, andar, patear Mirar hábitat Y descubrir Los cambios que han hecho los chicos de gente Vemos aquí tenemos un Un hábitat Así que vamos a recoger al otro animal, ya estamos corriendo, aquel que nos atacó, y le dimos de, de refilón en, en lo alto de, del espinazo, ya Perrete no lo está buscando, a ver si vemos aquí huellas, sí, mira, ahí vemos ya el contorno, ya vemos el contorno ahí, Perrete lo ha localizado y vamos a ver qué puntuación tiene este animal. Ya no llama Perrete y vamos a ver... Un bronce, porque le hemos dado arriba en el, en el lomo O sea, nos ha penalizado, 89,20 con 20 Y seguimos cazando Me he venido a una tienda de campaña que tenía por aquí Mira, y vemos otro mítico Antes este era un hábitat de órice. Me he venido con la intención de cazar órices, Pero bueno, vemos ahí el búfalo Apuntamos, 104 metros y disparamos ese le hemos impactado, seguramente la, le hayamos impactado el corazón Ahí enfrente vemos más animales Pero no tengo, no, no tengo tiro, así que nos vamos a acercar Voy a mirar por qué han salido corriendo Mira, ahí tenemos un nivel 5, una hembra Un nivel 6, colorado A ver si que tenemos por allí no, no, no tengo tiro de aquí vale tengo uno Una hembra nivel 1, trivial Había una buena manada, la verdad es que sí Mira, ahí tenemos otra hembra Nivel 3 Voy a intentar hacer la, el lance con este ¿eh? Con el arco Apuntamos 107 metros Y disparamos Le hemos impactado Sí, sí, le hemos impactado Ya vemos cómo le baja la, le baja la, la salud Así que nos vamos a ir a recoger a nuestro nivel 8 Que desde luego, si le he dado en el corazón a 104 metros Es un tiro muy bueno con el arco La verdad es que cada vez me gusta más cazar con el arco Me estoy valentonando. Ahí, escucho paso, ahí viene uno madre, madre mía que me ha dado, madre mía que me ha dado Le he impactado yo también Pero vamos a correr Que estos animales son peligrosos Vamos a ver por dónde más viene. Nos viene otra vez por ahí. Le damos otra vez porque nos ha, nos ha gustado impactar. Pero yo creo que ese animal ya, ya está muerto Vamos a coger el botiquín. Recuperamos la salud. Es lo malo que tiene cazar búfalos. pero hubiera sido el león. Que el león con un, con un simple zarpazo nos hubiera derribado. Vemos aquí un sangrado muy bueno. Vamos a hacer a que nos no lo busque, escuchamos la llamada de advertencia de la manada de búfalos que estaban en la otra orilla y vamos a, a recoger este animal un sangrado muy bueno y a ver qué puto no tiene una plata nivel 2, 79 puntos el primero no lo hemos dado pero el segundo le hemos dado lleno y vamos a recoger a nuestro a nuestro mítico y a la hembra nivel 3 que disparamos posteriormente con el arco nos vamos acercando, voy a coger a ver si veo los búfalos están muy largos y en movimiento para hacer un, un lance con el arco así que no lo voy a hacer si fuera con el rifle, sí, pero con el arco es muy arriesgado sobre todo en movimiento si están parados es más fácil apuntar aunque no es fácil apuntar a más de, de 130, 140, 150 metros llamamos a Perrete y vamos a recoger a nuestro mítico Escuchamos ahí la llamada de advertencia A ver qué puntuación tiene Un oro, 141 Le hemos impactado en el corazón a 104,90 La verdad es que ha sido un disparo muy bonito Y vamos a decir a Perrete que nos busque nos busque nivel 3 Que también disparamos Vamos a ver, ahí siguen huyendo los animales Está en movimiento muy largo para hacer un lance con él con el arco podría hacerlo con el 300, pero no lo sé. Voy a intentar a ver si puedo hacer aquí algo. Está, no, está muy lejos, 149 metros, pero como van corriendo es complicado. No, no, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Ya vemos aquí el sangrado, un impacto en órgano vital. Con el arco hay que comentar la potencia que pueda tener un, un arco y una flecha que atraviesa un animal de estas características, una mole de, de mil kilos. De lado a lado, cosa que no podemos conseguir con, con un rifle Pero bueno, son modalidades distintas de caza Y a mí esta con el arco me gusta mucho Vamos a ver nuestra hembra de nivel 3 Qué puntuación nos arroja Tenemos una plata, con 84,50 Un disparo también muy bueno Y os voy a mostrar el mapa, pero antes voy a mirar a ver si encontramos algo por aquí No, Ya esos animales han oído colina arriba Os pongo el mapa para que veáis dónde ha sido Y seguimos cazando Hemos avanzado al sudeste He localizado un abrevadero Mira, ahí tenemos otro mítico La verdad es que hay muchos míticos No sé por qué Apuntamos 36 metros Y disparamos Ese animal está muerto Sale corriendo Se nos viene para nosotros Pero no, ya, ya ha caído Ya ha caído os quiero decir que en esta zona antes también podíamos encontrar orices y quizás algún algún búfalo y sobre todo muchos muchos facoquero mira ahí vemos el rebaño que está agarrando a ver si puedo hacer otro lance que están tranquilitos vamos a ver un nivel 2 un, este es un nivel 4 voy a acercarme a ver si puedo hacer el lance al macho. Apuntamos y disparamos. Yo creo que si sí le he dado, sí, si sí le he dado. Ya está muerto. Vamos a ver. Si puedo hacer otro lance. No, ya salen corriendo los otros. Aunque hace muy poco ruido el arco, la verdad es que cuando impactamos los animales se, se asustan. Vamos a ver la puntuación que tenemos. Voy a mirar por aquí, no voy a hacer que venga otro. No, ese fallado. ¿Habéis escuchado que ha sonado en el árbol? Le he dado en el árbol. Vamos a recoger a nuestro mítico. Y tenemos un oro, 141,20. Vamos a recoger al otro. Voy a ir despacito porque no me fío que me salga uno corriendo y, y me derribe. Y ahí tenemos otro, a 90 metros, una hembra. Voy a ver si puedo hacer un 11 y disparo. Sí, le hemos impactado, le hemos impactado. Escuchamos la llamada de advertencia de, de otro. Vamos a recoger a este macho nivel 4. Veis el sangrado, un órgano vital. Os recomiendo que os aficionéis al arco Al principio cuesta, pero luego bastante fácil Tenemos una, una plata Voy a mirar Porque no me fío de que me salga Aquí otro bicho Bueno, y ahora sí vamos a, a recoger A la hembrilla que tenemos ahí colorada A ver, vamos despacito sí, va. Voy a darme una, una carrera No vaya a ser que Que a ir andando Me huela algún animal bueno, le menos porque ya tengo el. mechel Me el eliminador. ¿Ves como el relojito nos marca el tiempo que nos va que nos va quedando. Suele ser como unos 30 minutos de juego. No en el juego sino en la, en... En la vida real. Escuchamos hay una llamada de otra hembra y decimos a Parrete que nos busque. busca esta. Venga, Parrete, búscamlo. Veis aquí todos los hábitats nuevos, vemos ahí el sangrado y ahí vemos el contorno final de... de la hembra batida. Y a ver qué puntuación nos arroja. Ha sido un buen disparo, una plata, con 87'20 Voy a mirar, a ver si localizo la llamada Madre mía, sabemos que es un búfalo pero suena como un león Mira, otro mítico que sale corriendo Voy a ver si puedo hacer ese lance Va a ser complicado porque va corriendo, pero bueno, lo voy a intentar A ver, no, ya he perdido, no, ahí va corriendo, ahí va corriendo no, no le he dado No le he dado 130 metros No Tampoco he fallado ese No, no es tan fácil alcanzar un, a un animal corriendo a tanta distancia con el arco Voy a poner el mapa para que veáis dónde, dónde ha sido ver los nuevos hábitats Y seguimos cazando con el arco compuesto Escuchamos pasos en la maleza Vamos a mirar Mira, ahí tenemos un búfalo un, Uno colorado como yo le llamo Vamos a ver Si lo puedo marcar Está entre los árboles Mira, un nivel 7 A ver si puedo disparar aquí Entre entre esos dos arbustos Apuntamos 42 metros Y Vamos a ver Inspiramos tranquilos Y disparamos ahí Le hemos impactado Ese animal está muerto Y vamos a, a recogerlo vamos a tener cuidado llamamos a perrete que se venga con nosotros puesto que aquí con esta vegetación nos puede salir otro y nos puede fastidiar la la caza es decir que nos mandan a nos derriban y nos mandan al puesto de cabeza vamos tranquilamente seguimos aquí en el sudeste de, del mapa bueno concretamente ya, ya en el este porque yo creo que ya estoy en el este vemos el contorno del animal y solamente nos falta ver la, la puntuación seguramente será un oro porque los, los nivel 7 dan siempre oro y solamente tenemos que saber qué puntuación, si llegamos a los 130 o no no, son 126,70 con, con muy buen impacto escuchamos una llamada de advertencia de una hembra vamos a seguir avanzando la ha salido corriendo que estarían aquí tranquilamente pastando Vemos aquí el agua, el hábitat que tienen, he descubierto varios abrevaderos a esta hora, no vemos nada por la orilla, pues os voy a poner el mapa y vamos a, a seguir cazando. No, no vemos nada en la orilla, pues os pongo el mapa, ¿veis? Los nuevos abrevaderos que tenemos y seguimos cazando. Hemos dejado los límites, no hemos metido más al centro Ahí vemos un búfalo nivel 7 Escuchamos una llamada de un facoquero Cogemos el arco, apuntamos 71 metros y disparamos Hemos impactado, ese animal ya va cayendo Vemos que 25 y 0, ese animal ya está muerto Y vamos a, a recogerlo He descubierto también muchos hábitats de, de facoquero Mira, ese es un hábitat cuando lo marcamos Tenemos ahí un, un comedero Así que otro día me, me dedicaré a, a Cazafacóqueros Y lo que tengo que encontrar son los hábitats de los leones Que antes los tenía muy localizados Y ahora mismo estoy desesperado porque he encontrado leones donde antes no había Por ejemplo, si nos vamos al, al norte del mapa, concretamente al noreste En la zona que antes había muchos búfalos, que ahora hay muy poquitos Ahí tenemos algún hábitat de león Voy a mirar por aquí por si viéramos Mira, ahí vemos el facoquero Va corriendo Pero como voy con el arco y los 300 nada más No no voy a hacer ese lance Corremos un poquito Ahí tenemos otra llamada de advertencia del facoquero Vamos a ver nuestro nivel 7 128,50 Un animal muy bonito Pero no, no nos llega a los 130 Os voy a poner el mapa para que lo veáis Veis todos los hábitats nuevos que he ido, he ido buscando Y seguimos cazando escuchamos ruido entre la maleza escuchamos los pasos, vamos a mirar mira, ahí vemos un, un búfalo que va andando va tranquilamente vamos a prepararnos con el arco a ver si lo localizo mira, un mítico y disparamos ese animal está abatido sale huyendo, le disparamos otra vez 25%, 0% Animal abatido Hemos tenido que hacer dos, dos disparos Pero lo bueno que tiene la, la flecha Como he dicho antes Es la penetración que tiene Yo no he visto un arma con más penetración que esta Ni siquiera las ballestas ¿eh? Las ballestas también tienen muy buena penetración Pero yo particularmente No me apaño con ellas Prefiero el arco Vamos a mirar Mira, ahí vemos uno El nivel 5 voy a intentar hacer ese lance calibramos vaya no salud yendo sal huyendo. pues no, no no hago ese lance no hago ese lance puesto que no no le vamos a dar es muy difícil dar un, un animal en movimiento he visto gente que ha cazado gansos y codornices con con arco y pero yo algún día lo intentaré pero no lo he conseguido tenemos un oro 139,50... Escuchamos la llamada de advertencia de un facoquero. Voy a mirar, voy a acercarme un poquito más para abajo. No vemos nada. Por ahí, aquí vemos al facoquero, nivel 4, que es un buen animal. Os voy a poner el mapa y yo voy a echar otro vistazo. Y si no vemos nada, pues yo creo que vamos a, a montar el vídeo.